fresquita la mañana, menos 22 grados, pero ese no es el tema, el tema es la sensación térmica que la encontramos acá abajo, menos 31, esto lo estoy grabando el fin de semana para que veas cómo se vive el fin de semana, un poquito ya bastante frío, llegando a casa te voy a mostrar la tablita que se viene. Con una temperatura de menos 36 y sensación térmica de menos 50, se viene bien. Ahora te toca manejar. ¿Lo a nunca. Sí. <risa> se me congeló la mano. ¡Sí! <risa> ¿Dónde está el guante? ¿Yo un Sí. Uh, Minus freaking 30. Pero yo. es para manejar la cámara. Ah, La cámara. La cámara. <laughs> ¿Cómo la pasaste hasta ayer? Bien, bien, bien. Lucas dormía en la casa de la abuelo anoche, así que vamos a casa. Como todavía anda medio fallando en la calefacción, nos eh, prestaron dos calentadores como estufitas chiquititas eléctricas. Teóricamente mañana arreglan la calefacción. Así que nos prestaron estos dos calentadores eléctricos Porque todavía no funciona la calefacción Se rompió algo del boiler parece Así que ya lo van a arreglar Teóricamente mañana Así que uh, uh, uh, Calentito, tenía tres niveles los dos vamos a poner en la sala ahora para calentar Y en la noche, en la habitación, vamos a dormir los tres juntos hoy Hubo momentos peores Esto no es nada Así que acá estamos Calentador número uno Dando a la zona de confort Calentador número dos Dando a la zona del PBT. Así pasa a veces de paso te cuento que el jueves pasado, en el Canal 26, en el programa de, que conduce Héctor Rossi, hice una nota, estuvimos hablando como unos 15, 20 minutos más o menos, eh, bastante a menos, también con Carolina. De eh, buena onda los dos, todavía no puedo conseguir el video, no lo puedo conseguir por ningún lado. Canal 26 el canal de, en su canal de YouTube eh, no lo subió. O sea, así que si alguno tiene un contacto y puede pasar, por lo menos pasar ese, ese pedacito, esos 15 minutos, serán bienvenidos. Una amiga Mónica me mandó justo esta foto que sacó de la televisión Estaba ella viendo el programa en vivo Y varias gente se conectó también después del programa Así que bienvenidos al canal Espero que les guste lo que, lo que van a ver acá Un par de comentarios que me piden que haga otra vez notas y reportajes de, de, de gente que vive acá y de, Pero bueno, acá de, de a poquito se van abriendo las cosas Y después voy a poder hablar con más gente mano a mano Para que veas otros casos y otra gente de cómo es su vida acá también le recuerdo a la gente que vive acá en Edmonton, están invitados, me pueden seguir en Instagram, me pueden contactar acá por YouTube para que nos juntemos si tenés ganas. Yo te invito al café, acordate, y podamos mostrarles cómo es vivir acá, cómo es tu vida, cómo es tu historia. Si querés contar cómo viniste, qué haces, querés promover tu negocio, adelante. Otra vez agradezco a Carolina y a Héctor, muchas gracias, estuvo muy divertido. Y bueno, seguimos. Unos momentos después. Son las 10 de la noche. Uy, claro que te quiero mostrar Eso es lo que te quería mostrar. Así es, menos 30. Uf, está frito. Aprovecho también y te muestro acá la tablita que te voy a mostrar. Un par, de, un par de veces más para que vayas viendo ahora el feels like significa sensación térmica la traducción exacta es se siente como menos tanto parece que en la noche va a estar eh, bastante frío y va a amanecer también bastante frío así no pero te digo en serio eh, lo bueno es que no hay viento entonces eso es una gran diferencia con respecto al año pasado por ejemplo bastante viento Luca quería venir a, a hacer su... Y única familia creo que afuera. ¡Ay, ¡Ah, me yeah! voy al Caribe! Hola, toca. Sí, es viento. Sí, el viento es frío, entonces es frío. Y tampoco está nevando tanto este año. Esta semana tampoco parece que va a haber mucha nieve si sí empezaría a sentir mucho por ejemplo si me quedo mucho tiempo afuera si me quedo más de 5 minutos 10 minutos acá afuera y, y sin guantes o sin estar cubierto si sí se va a sentir bastante vamos a ver y también estando fuera la cosa es respirar mucho el aire frío terminamos el vlog de hoy espero que les haya gustado mañana seguimos con otro vlog ¿Quieres decir algo? No. Un saludo Hola. Gracias por estar Avanti antes y Avanti siempre